El bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, si bien no es el único problema que nos afecta a nosotros como estudiantes, como sociedad cubana, si es una de las mayores barreras a las cuales nos enfrentamos hoy. Sinceramente, el impacto negativo del bloqueo y su componente extraterritorial vemos cómo se agrava cada día más, incluso en el contexto actual en el cual nos encontramos. Este bloqueo afecta a la educación superior cubana, nos afecta a nosotros como estudiantes, nos impide muchas veces acceder a medios de la comunicación y, y la información que son fundamentales y a muchos otros medios de enseñanza que son eh, fundamentales a la hora del desarrollo de, de habilidades de nosotros como profesionales. Como joven, eh, es eh, más allá de, de verlo, creo que una de las cosas que más nos afectan a los jóvenes cubanos es el tema del transporte. Se nos hace muy difícil llegar a las universidades, el transporte cada vez eh, es más precario y es precisamente por la imposibilidad de, por parte de nuestro gobierno de adquirir ma, mayor cantidad de, de ómnibus. Mediante la colonización cultural, que el imperialismo también propone, los jóvenes actualmente eh, tienen eh, un propósito más eh, vinculado a la mejora económica y no hacia el crecimiento profesional. Por lo tanto, esto implica eh, un menor ingreso al sistema educativo, a la educación superior de estos jóvenes que pueden eh, formar parte de la cantera profesional del país. Tenemos que buscar nuevas alternativas para eh, tratar de burlar este bloqueo genocida que hoy nos afecta a todos, por ejemplo utilizando plataformas de fabricación cubana eh, como son el eh, utilizando páginas web cubanas que nos eh, adentren a esos conocimientos, que nos den esa información exacta y precisa que estamos buscando.